PrISLINES de todo el mundo. Si queréis saber de España eh, de primera mano y sin ningún tipo de adoctrinamiento, eh, el canal de PrISLINE es vuestro canal, que además lo hacéis entre todos vosotros. Vale. Hoy vamos a hablar de algo que habéis preguntado mucho en Telegram. Decía, pues lo decía exactamente eh, Luis Castro decía preguntaba si viniendo con estudios o pidiendo el permiso de estancia de estudios podía ser autónomo es decir si podía emprender un negocio tener él en un negocio sí que puede sí que podéis trabajar como autónomos como emprendedores teniendo el permiso de estancia por estudios o la visa de estudios la, el único requisito es que sea compatible con los estudios o sea, que puede ser un, un, un emprendimiento a tiempo parcial o incluso puede ser a tiempo completo, dedicándole toda la jornada completa, siempre que no exceda los tres meses. Se me ocurre, pues el que quiere, no sé, pues, el que quiere montar algo, pues le puede dedicar tres meses solo a eso. ¿vale? Y los otros ocho meses, si es de un año, la estancia a estudiar. Es otra modalidad. Podéis emprender y ser autónomos, ¿vale? Con el con avisa de estudios o el permiso de estudios. Por supuesto, también con tarjeta roja. Bueno, ahora lo desarrollamos brevemente y luego pasamos a las preguntas que queráis hacer, como hacemos siempre, ¿vale? Del tema que sea, de este tema o de cualquier otro. Eh, quiero saludaros a todos los que estáis en España, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay. En...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 soy luis emitimos todos los días en directo muchas gracias a todos y especialmente a los que estáis respondiendo comentarios tanto en telegram en los directos aquí de youtube de otras plataformas muchas gracias vale aquí os recordamos que os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y cada uno tome sus propias decisiones luis castro decía eso ¿eh? si los estudios si los horarios eran variados y si podía trabajar como autónomo. Sí, a ambas ambas preguntas luis castro vale y los horarios de los estudios va a depender de la academia que tú elijas que son súper variadas eh, la diferencia de pedir aquí la estancia por estudios o pedirla en vuestro país es que os ahorráis sobre todo el boleto de vuelta el que la pide aquí tiene que haber ingresado como turista por lo tanto tiene que venir con el boleto de, de ida y vuelta y ya luego pide aquí la estancia por estudios si la pedís en vuestro país en el consulado de vuestro país Ahí sí que simplemente tenéis podéis venir solo con el boleto de venir y de esta, de llegada no necesitáis el de boleto os lo ayudáis vale y, y otro recordatorio a Roberto Vega que nos dice en Telegram os invito a todos al grupo de Telegram es gratuito está debajo el enlace de todos los vídeos tenéis el enlace sois unos 5000 mil Trisliners ahí Roberto Vega está luchando nos dice que él tiene con su hoja blanca que ya tiene NIE, ojo, hoja blanca con NIE, no la confundáis con, con, con la pre-hoja. Total, y sus seis meses, ya puedes trabajar. Como tú bien dices, tienes que seguir guerreando. Dice que va a las entrevistas de trabajo y las empresas le dicen que no, que no puede trabajar. Y va a la seguridad social para sacarse su número de seguridad social. Y la seguridad social a veces le pide, os pide a veces un precontrato, porque considera que no es urgente, y a algunos de vosotros os dan ya directamente el, el número de la seguridad social, pero a otros cuando están muy liados. Os dicen que como no es urgente, que cuando vayan a contratar, que os lo dan en un momento, que lo pida la empresa y os lo dan. Bueno, Roberto, yo te doy una idea. Si por ejemplo alguna empresa te va, te quiere contratar, tú dile que tú vas a conseguir el número de seguridad social, que te hagan un precontrato, un formulario, y vas a la seguridad social y te va a el número. O la otra, o la idea, la inversa, díselo a la seguridad social, es que le dices, mire, es que no se lo creen, deme el número. Vamos, lo que tú has dicho, sigue guerreando. ¿Vale? y por último a los que queréis ya. pedir el asilo en el aeropuerto la protección internacional yo no os lo recomiendo mucho veros el vídeo que hicimos con don alberto abajo de asilo en el aeropuerto porque ahí os puede tocar vivir en el aeropuerto unos días a lotón hacks no cuesta nada pedirlo dos o tres días después vale siempre insisto que, el, que la protección internacional sea por motivo real ¿eh? que no es que sea una opción más yo por eso os insisto tanto en lo de los estudios que los estudios bien buscados os puede salir un curso por 100 euros mucho al mes muchos de vosotros tenéis cursos y rebuscando y rebuscando por 60 os digo que lo encontráis e incluso gratuitos aunque eso ya es más difícil pero los hay también 60 euros rebuscando mucho y buscando normal por unos 100 eurillos al mes tenéis un curso de algo que a vosotros os guste os estáis formando y a la vez podéis trabajar bien porque os contrata una empresa o bien porque vosotros mismos emprendéis cualquier oficio o incluso temas de consultoría os recomiendo para el que tenga conocimientos de algo eso no necesita casi inversión vale por supuesto en todos los casos no os libráis lo que preguntéis mucho de enseñar los 530 euros esos pero es sólo enseñarlos por mes aunque luego el negocio os vaya a ir muy bien os vayan a pagar mucho en el trabajo que encontréis los 530 hay que enseñarlos si yo quiero una estancia por un año 530 por, por 12 meses si la quiero por seis meses 530 por seis meses esos 530 pueden ser vuestros o de alguien que os avale vale ese es el resumen de todo lo que os está inquietando en las últimas 24 horas vale os invito a que sigáis poniendo preguntas eh, tanto en youtube como en telegram vale que las vamos viendo y nos vamos retroalimentando Yo ahora os voy a dar paso a todos vosotros os pediría de los que estáis en zoom algunos si pueden o algunos si podéis mirar un poquito lo que van escribiendo en el vivo de youtube y si veis algo que quede sin responder me lo decís vale y si no pues yo en el próximo vídeo como luego me lo leo todo pues lo, lo responderé también vale y por último os pido un like si os aportamos valor os pido los que lo veis luego que pongáis en los comentarios todas vuestras apreciaciones que son muy valiosas y que os suscribáis con campanita y esto lo hacemos sin ánimo de lucro, pero si os pido que si os pone YouTube algún anuncio, os lo veáis, que eso no cuesta nada ver un anuncio de, de dos minutos, para que cubra costes, y, y, y por lo menos me quede como estoy, ¿vale? Porque un pequeño coste tiene esto, ¿vale? Porque os están poniendo todas las transcripciones de todo lo que hablamos. Es ¿eh? lo único que os pido. Aquí no ponemos ni Patreon ni nada. Lo hago sin ánimo de lucro. Bueno, pues voy a dar paso a los que habéis levantado la mano en Zoom, ¿vale? Y bueno, y como siempre, primero doy paso a Don Oscar Padrón, que es letrado. El que quiera hablar con él, que le busque por Oscar Padrón, o si tiene alguna página web, la puede decir tranquilamente. Y por si me quiere decir alguna acotación de lo que he dicho. Le tenéis ahí en pantalla. Don Oscar, si quiere usted añadir algo de lo que he dicho de, de poder ser autónomo o profesional, aquí le llamamos autónomo. ¿Vale? Buenas tardes a todos y bueno, bienvenido. No, me allano a todo lo que usted dice, señor Luis, usted es abogado. Eh, está perfectamente explicado, lo único que en, al, en el autónomo tomen la precaución que siempre tienen que presentar un proyecto y traten de buscar un modelo de negocio muy tendente, eh, que, que sea de, eh, dirigido a través de, preferiblemente, internet, porque les bajan los costos, además, toda la evolución que va a tener en el corto plazo el mercado laboral va a estar montado sobre la plataforma. Por lo tanto, el costo de inversión que le va a, re, le va a llevar a su proyecto va a ser muy bajo. Ese. Sí, ahí es a lo que eh, exactamente, Don Oscar. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque, a ver, con la visa de estudios o el permiso de estancia por estudios, podéis montar el negocio que queráis. Vamos, como si queréis montar un bar lo que pasa que para montar un bar os van a pedir pues el proyecto del bar el plano el las licencias el no sé qué ahora si hacéis como hace don oscar montáis un negocio por internet por ejemplo de consultoría o de, de psicología el que sea psicólogo o de lo que sea ahí no tenéis que mostrar ninguna inversión simplemente que estáis capacitados eso sí os piden que demostréis que estáis capacitados para el negocio que queréis montar como si queréis montar un negocio de cualquier oficio de ser pintor de ser lo que sea también podéis hay poco también poca inversión tenéis que demostrar lo único que os van a pedir que enseñéis los 530 euros nada más aunque luego el negocio os vaya de maravilla y e, insisto lo podéis ir prorrogando las veces que queráis los años que queráis hasta el arraigo social quiere añadir algo más del tema de un oscar que le veo Don Oscar. No, está bien, don Luis. Vale, vale esto me había parecido que Así. quería decir alguna acotación. Vale, perfecto. Que bueno, pues venga, doy paso a Mirta, luego a Leonardo, luego Claudia y luego Juan Manuel. Vale, voy a intentar seguir el orden. Mirta, ya puedes participar, que ya tienes el audio puesto. Tú mismo. Hola Luis, buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Me alegro de verte por la sala, Mirta. Sí, hacía tiempo que no te veía, te veía por YouTube o por Telegram, pero aquí hacía tiempo que no te veía. Le recordamos a la audiencia que Mirta es de Venezuela, sí. aunque actualmente reside en México, si no ha cambiado. Es, no. Correcto? ¿Es correcto, ¿no, no Mirta? A de México. Casos reales, Prilines. Aquí os mostramos casos reales, testimonios reales. Gladiadores, luchadores. ¿Qué quieres saber, Mirta, o qué quieres aportar? A ver. Este, bueno, primero que todo, saludos y muchísimas gracias Luis porque todos los aportes que he conseguido en esta red de PRIXLINE me ha ayudado a tomar la decisión final que ya está más o menos organizada. Sin embargo, persisten algunas dudas, yo soy un poquito lenta para entender, entonces pues aquí tengo las preguntas. Este, ya, ya migrando con la estancia de estudios, ya teniendo la estancia de estudios, mis planes son eh, migrar esa esta estancia autónoma. Luego de ser autónomo dos años, entiendo que como siendo ibero, puedo pedir la nacionalidad española. Esos son mis planes. Pero yo leo y oigo que ustedes hablan de la estancia de estudio y de, la, y de ser autónomo simultáneamente. Es una estancia eh, en la figura de autónomo. ¿Puedo yo migrar? Siendo estudiante puedo migrar porque como estudiante no voy a poder ser ciudadana los dos años. Este, Puedo migrar esta estancia de estudiante a la estancia de autónomo, esperar mis dos años como autónomo y luego ser ciudadano. Si eso es así, yo quisiera saber si hay algún tiempo perentorio entre una estancia y otra antes de migrar. Vale, te, te lo voy a responder. A ver, yo sé, o sea, yo te entiendo lo que te pasa. Es que, a ver, el autónomo no es una estancia, ni es un permiso de residencia. El autónomo es cualquier persona que trabaja en España que no le está pagando una empresa. O sea, cualquier persona que se monta un negocio, del tamaño que sea, es autónomo en España. Es como una figura más bien fiscal. Entonces, no confundas el ser autónomo con un tipo de residencia. Mirta. Ser autónomo... Claro, ser autónomo es como si, ¿cómo te diría yo? Como si, por ejemplo, si una empresa te contrata para trabajar, eres una trabajadora asalariada de esa empresa. Te estás trabajando por cuenta ajena. Te paga otra empresa que no eres tú. Ahora, si tú te montas tu propio negocio de consultoría, por ejemplo, eres autónoma, te pagas a ti misma. Por eso se llama autónomo. Yo me lo como, yo me lo guiso, soy autónomo. Pero no es una estancia. No es una estancia ni es una residencia, es un tema fiscal. Es tema para que Hacienda diga, bueno, a Mirta de dónde fiscal. le sale el dinero. La paga una empresa. O tiene ya su negocio, como dice Don Oscar, de consultoría por internet, desde su casa, porque yo, por ejemplo, a Mirta la veo una chica muy inteligente, yo no sé a qué se dedicará, no tengo ni idea, pero la veo muy inteligente y hace unas preguntas siempre muy pues, por ejemplo, podría ser consultora de algo. Podría ser consultora de algo. Entonces, el autónomo, insisto, no es una estancia ni es una residencia. No, no, es un tema fiscal. Es como cuando una empresa te hace un contrato de trabajo te hace una nómina o cuando tú te montas el trabajo por ti sola eres autónoma es tema fiscal entonces si tú eres autónoma con una estancia por estudios uh -huh. ese tiempo para la nacionalidad no te está contando computa. no computa hay quien dice por ahí que te computa la mitad pero ahí hay una discusión jurídica que está incluso en los tribunales para lo que sí computa que lo digo siempre que también lo confundí mucho es para el arraigo social a los tres años de estar me da igual con estancia de estudios, me da igual incluso como solicitante de protección internacional, me da igual que estar sin papeles, sin ningún tipo de papel. A los tres años sí. que estéis físicos en España, ahí pues sí podéis pedir el arraigo social. Eso me queda, eso me queda claro. claro. Eh, de... Si esos tres años te los has pasado, por ejemplo, estudiando algo y teniendo tu consultoría o tu oficio, trabajando como autónoma, perfecto la ventaja es que has estado ganando dinero uh -huh. has ganado dinero pero tengo, que, tengo, tengo que mantener la estancia de este claro lado. pero sigues en, en, en estancia de estudios uh -huh. te, te vale para el arraigo social a los tres años hay quien dice insisto que te computa la mitad para la nacionalidad déjalo ahí en la, ya, lo, ya lo discutiremos más adelante pero quédate con lo peor a los tres años puedes pedir el arraigo social y luego dos años más si podrías pedir la nacionalidad pero eso también lo podrías pedir como si te pasas viendo series como el vecino mientras pase el tiempo los tres años yo llevo tres años sentado viendo series aquí pidiendo que me traigan la comida todos los días 12 horas al día Han pasado tres años pido el arraigo social y ahora me paso otros dos años sigo viendo series y como ya tenía de arraigo social una residencia pues para pido la nacionalidad ese es un modelo y otro modelo es pues yo me lo paso trabajando y estudiando montando mi consultoría siendo autónoma ganando dinero pasan los tres años pues pido mi arraigo social y ya dos años más pido la nacionalidad o incluso a lo mejor nos cabría arañar un poco de ahí el para la nacionalidad pero eso déjalo porque es que hay unas hay, o sea, se, se hay, hay una discusión jurídica ¿eh? que está en los tribunales porque está claro quédate con lo peor y ya está tampoco es malo o sea ya con el arraigo social tenéis la residencia Uh -huh, uh -huh, Repregúntame -re sí. que yo sé que tú eres muy inteligente Mirta y esto todo esto sirve para que todos los prilines se aclaren muchas dudas también. Y o sea, uh -huh. no sé. uh -huh. porque una cosa que uh -huh. os digo un secreto que Mirta cuando me pregunta en privado en Telegram yo le digo no yo en privado no respondo aquí a nadie pero ni a Mirta uh -huh. ni a nadie a Zoom y los uh -huh. llamo a Zoom porque a Zoom igual que os ayudamos ayudamos a todos los que lo estáis viendo. Vale, y luego también los que lo están viendo ponen comentarios en YouTube y eso también nos retroalimenta. Que yo he aprendido, vamos, con lo que os dije ayer. Por cierto, lo de ayer aquí, como le llaman. Son ayudas sociales. Es que le ponen aquí a veces nombres marketingianos: renta mínima, renta no sé qué, de subsistencia de no sé qué. Sí, le ponen unos nombres de mucho marketing, pero. Alguno de vosotros no entendía de qué hablábamos y luego dice: Ah, ya he entendido Luis, son las ayudas sociales. Sí, exacto, son ayudas sociales. Pero sí. quitaros el miedo, que como os demostré ayer, eso lleva en España, vamos, es una operación de marketing, yo creo que para venderlo a su electora. No cambia nada. Nadie, bueno, yo, yo nadie a... me lo ha discutido, eh, que lo sepáis, porque es que estáis documentado con la seguridad social. Dime, dime, Mirta. Pero yo no, creo bien. que os sorprendí a todos, porque salen aquí diciendo, vamos a dar la renta mínima, la ayuda, no sé qué. Pero ¿qué me dicen ustedes? Si eso está aquí, lo único que ha cambiado, o va a cambiar, porque no lo han publicado todavía, es que lo gestiona cada comunidad autónoma y lo va a gestionar... Hacen como una remodelación, pero al final es lo mismo. Pero bueno, volvemos al tema al que tú quieras, Mirta. A ver, entonces yo insisto, ¿no? Sí. Como, como estudiante, mi fin último es la ciudadanía, Luis. Entonces yo definitivamente voy a llegar y voy a, voy a iniciar mi periodo de estudiante, pero no va a ser más allá de un año. Eh, ¿Podría hacer un, un emprendimiento y adoptar la figura de emprendedor antes de que se me cumple ese año para que este tiempo contabilice para la ciudadanía? ¿Eso es posible de estudiante? transferirme o migrar a emprendimiento. A ver, si tú estás estudiando, puedes emprender a la vez, no tienes que migrar. Lo puedes hacer a la vez, eso sí, limitada a media jornada, 20 horas a la semana, para que quede tiempo a estudiar, o a tres, a jornada completa, a tres meses al año por ahí okay. después de dedicar eso tres meses no es. a eso o sea lo que dice la ley exactamente es que tú puedas compatibilizarlo con los estudios que sean x siempre sí. que lo puedas compatibilizar tú puedes emprender vale Ajá. pero la figura de migrar de para migrar para migrar como como emprendedor existe eso no es nada más fiscal ¿O es puedo, que eso es otra puedo... cosa lo que tú, la, tú a lo mejor te estás refiriendo a la visa de emprendedor pero esa es más complicada yo por eso os, os sugiero lo de venir como estudiante porque eso es muy fácil porque incluso podéis venir como sí, turistas sí, podéis venir hasta como turistas y luego canjearlo por la de sí, estudios sí. Eh, Venir como emprendedor directamente pues hemos hecho varios vídeos del tema pero es que ahí te están bueno. pidiendo ahí sí que te piden el proyecto eh, no sé ahí te tienes que poner a luchar contra el consulado de españa ahí en la ciudad de méxico en la que estés y esa es más complicada. Es más. Claro, eso sí. Si, viese, si vienes con la visa de emprendedora, ahí te cuenta desde el minuto uno para la nacionalidad. Estando allá como estudiante puedo cambiar mi estancia a emprendedora. Pues si pasa un año, sí. El estudio que voy a hacer es de un año. Y termina. Pues si pasa un año y es un estudio de nivel superior de nivel 6 que le llaman aquí en el marco europeo de niveles de estudios y el emprendimiento Ajá. escucha que esto es importante y el emprendimiento Ajá. que vas a hacer pasado el año tiene relación con lo que has estudiado ahí sí sí se puede pero ojo en todo lo que te he dicho ya ya no sí. si no, no lo digo por he ti me lo me digo ve por ve los PRIXLINERS que, que lo, lo, lo están ve viendo ve que luego se montan unos no, líos no no si me he te vienes con los un los curso grandes. sencillito de estos que digo yo de 60 euritos o de 100 euritos o incluso gratis, ahí te toca los tres años. Porque no, no, ya... No, no. Claro, ya. Es de emergencia sí. sanitaria y es de... se llama emergencia sanitaria. Tiene que pedir... ser eh, que Con tengas el... que tenga el curso un nivel superior. Y me digas, ¿qué es un es nivel tío. superior? Eh, según te dice la ley, en el marco europeo de cualificaciones, nivel 6. Nivel 6, lo miráis no, por Google. No, nivel no, nivel es. Entonces, si es un curso de nivel 6 o para arriba, ahí sí que cuando pase un año... Uh -huh. Podéis cambiarlo emprendido? para un emprendimiento que sea, ojo, ahí sí que tiene que estar relacionado con lo que estáis estudiando. Si estáis estudiando y mientras queréis trabajar, podéis emprender en lo que queráis. Puedo estar estudiando cocina y emprender un negocio de pintura, de fontanería, de consultor de no sé qué. También, ¿vale? Sé que es un poco complicado, pero por eso lo hacemos todos estos vídeos no gracias gracias es sí. lo que ya estaba atorada era en eso pero ya con lo que me has respondido pues voy bien muy bien Sí, tu idea es a cuanto antes la nacionalidad pues ahí con sí, un curso sí. superior al año sí lo puedes cambiar por un emprendimiento por un emprendimiento relativo al curso relativo al curso exactamente okay, y no confundirlo bien, y no confundirlo con lo que estás emprendiendo mientras estás haciendo el curso que ahí sí que puede ser de cualquier cosa Ok, listo, me queda claro, gracias. Luis. Nada, Mirta, nada. Eh, don Oscar quiere añadir algo de lo que hemos hablado y si no pasa al siguiente. Y siempre llamo llamado a Don Oscar porque es letrado, Freeliner, no, no es uh -huh. que le tenga enchufado. Algo que se nos sí. haya quedado en el tintero, Don Oscar, y pasa. Sí, fíjate, esta, tú eres venezolana y tienes muchas opciones, ¿ok? Porque ya España ha reconocido que los venezolanos tienen una, una situación especial. Y no, uh -huh. basándose en el principio de no devolución, de en muchos casos inclusive está contemplado en la ley una, una, una, un permiso de residencia por vía seccional. Uh -huh. ¿Okay? Inclusive hay gente que no aplica refugio, no aplica asilo, pero por tener la nacionalidad venezolana y la buena pro de un informe internacional uh -huh. en Venezuela, los, le están dando esa residencia de una vez. Okay. Entonces, ya le ha dado pie, trabajo que a Mirta, le ha dado trabajo ya para todas para las próximas semanas, ya con lo que le acabas <ríe> de decir, Don Oscar. Eso, es, una opción, es una opción casi que inmediata. Bueno, también está, ya que estamos, porque Don Oscar lo dice solo a los venezolanos. Yo lo que he dicho es para todo el mundo, venezolanos incluidos, pero también para el resto. Y ya hacia, ahondando en lo que dice Don Oscar una vez también podéis pedir eh, cuando estáis en españa ojo incluso entrando como turistas y ahí me da igual que seáis venezolanos o del país que seáis hay otra opción que no se le ha comentado a mirta eh, Podéis entrar como turistas y en los primeros 60 días si sois estamos hablando de personas cualificadas con alto nivel de cualificación si encontráis lo que os decía en el vídeo de ayer encontráis una empresa que os quiere contratar en 20 días os, os tiene que responder el Estado. Y ojo, con silencio positivo Mirta, que si no responde en los 20 días es que sí. Pero eso es muy importante, hay que pedirlo en los primeros 60 días desde que uno ha entrado como turista. Y lo pide la empresa que os quiere contratar. Dice, yo quiero contratar a Mirta por lo que sea. Insisto siempre, altamente cualificados. Y de lo, del tema que sea. Y ahí sí también te empieza a contar desde el minuto 1 para nacionalidad, desde el minuto 1 ¿Vale? está? En 20 días positivo, ojo, positivo. ¿Vale? Bueno, pues sigo. Leonardo, te toca desde República Dominicana. Tienes la palabra, Leonardo, ¿te sabes activar el audio? Dale ahí, ahí estás. Venga, a ver qué tal. Sí, sí, claro. Sí, sí, lo estoy escuchando perfectamente. Buenas tardes a todos, mi Leonardo se te va un poco la voz, madre mía, qué lucha tenemos ahí. Venga, a ver, a ver, ahora antes se ya oía bien. Ya, ya me, me escucha bien ahí. Ahora sí, ahí sí. Ahora, sí. ahora sí. Ahora sí. Ok, mi consulta de. Yo estoy comunicándome con la, la hija mía madre. Son dos, una de 15 y una ahora. Yo me comuniqué con unos abogados de Madrid, me estuvieron planteando que con un contrato de trabajo de España. Leonardo, o, te oigo fatal. Te puedo, escúchame, yo, amigo, yo te oigo muy mal. Y y yo y... entro. Ya me escucha ahí. Sí, pero con, eh, te, te escucho si me haces la pregunta rápida, porque que como te oímos tan mal, no es por mí. O sea, yo por mí, pero es por toda la audiencia, ¿vale? Y hazme la pregunta, no me cuentes todo porque es que si te oyéramos bien, ya. pero es que no te oímos. Entonces, hazme la pregunta y tratamos de cogerla y te la respondemos, venga. Ahí hazme la pregunta, okay. venga, Leonardo. Me escucha bien aquí ahora. Hazme la pregunta. La pregunta es, la pregunta es que el abogado me dijo que entrando en España me puedo coger a la ley como tengo si sí, allí, eh, me puedo acoger a, a la ley de que tengo sí, allí en España, y al, lo que, los papeles por arraigo familiar. No, ya te dijimos el otro día que no podías, porque por lo visto habías quedado mal con tu familia. Don Oscar, ¿le quiere decir algo a Leonardo? Escucha usted lo que le ha dicho, porque yo lo digo fatal. Sí, Leonardo, hay, en tu caso hay dos cosas que tienes que tener eh, presente. Uno, que te puedas mantener, y dos, que en, en un lapso de tiempo tú hayas cumplido, cumplido con las obligaciones de tu hija, o sea, que puedas demostrar, mira, yo le depositaba, le pagaba la escuela, qué sé yo, pero que hayas cumplido con las obligaciones, y que no te haga oposición a la mamá, porque si va la mamá y dice, no, él nunca ha dado dinero, hasta ahí llega se dice dice okay. que tienes que haber cumplido con tus obligaciones paterno filiales me explico puedes estar separado de tu familia pues eso no pasa nada siempre que tú estés cumpliendo con tu deber de padre de mandarle pues un dinerito todos sí. o sea, lo que lo que hubierais quedado incluso oye también valdría si cuando os separasteis quedó un acuerdo de que no le tenías que mandar nada y que la madre se hacía cargo de todo ahí también valdría pero claro tendrías que mostrarlo no no mire es que yo quedé exonerado mi, mi mujer dijo que ella se lo firmamos que ella se iba a encargar de todo ahí vale Eso es lo único que se me ocurre pa, pa, y si no tienes que venir por sí, todas yo, las yo, vías yo. claro venga leonardo bueno luego vuelves a intervenir yo loco, si quieres yo vale. a ver mientras a ver si te arreglas un poco el audio luego luego vuelves a, a participar vuelves a levantar la mano Claudia te toca Claudia desde Colombia hola a todos eh, mi nombre es Claudia y les hablo desde Medellín. Luis, tengo una pregunta eh, que es la siguiente. Primero, ¿qué diferencia hay entre la, pues, cómo hacer un curso a distancia y un curso online? Te voy respondiendo. Sí. Porque. Pues sí, yo te digo la, la, la, ver, la, la, eh, la diferencia. a ver, la diferencia a nivel de conocimiento yo voto, votaría por el online pero a nivel de visados y de estancias por estudios salvo que cambiaran la ley que a día de hoy no está cambiada por lo del bicho quiero decir te piden siempre que sean presenciales Para poderte dar la visa de estudios o la estancia por estudios te piden que sean por lo menos semi presenciales semi por lo menos te quiero decir pueden tener una carga online pueden tener una carga online pero a día de hoy no pueden ser online totales Es más os digo una cosa si fueran online totales yo os daba los cursos que quisierais yo sabéis que Me este hizo. canal este canal no lo he usado nunca para promocionar mi empresa y no es la idea mi empresa da cursos de, de, tenemos más de 500 cursos pero son mm -hmm. son online aunque luego tienen prácticas presenciales no sirven no sirven para venir a españa con la historia tengo una pregunta frente a lo que ya me estás diciendo si yo hago un máster eh, a distancia o online pero el máster tiene prácticas yo ahí sí puedo pedir la visa para hacer las prácticas o no pues la pregunta es muy buena claudia cuando digo que nos sirven no quiero decir que no sean buenos nuestros cursos son muy buenos y seguramente el máster que tú quieres hacer es muy bueno y de hecho en el siglo XXI la manera de estudiar es la que promueve PrISLINE o la que promueven los de tu máster, es como lo hacemos, lo hacemos igual. La teoría la estudias online, tienes unos tutores, una plataforma de tutorías para las dudas, pero ¿para qué vas a estar yendo todos los días a un sitio a sentarte a estudiar? Estudia uno mejor, pues en su casa o donde quiera. Y luego lo que hacemos es como tu máster: unas prácticas presenciales. Pero ahí sí pediría la visa para hacer esas prácticas. Pues ahí tendrías sí, que hablarlo que... ahí, es lo que os digo siempre. Tenéis que meteros en el en el sitio este, en el buscador este de centros, a ver si te vale o no te vale. O preguntárselo directamente a los del máster. O consulado en tu caso. Don Luis Veranoche, venga, perdona una interrupción apoyando la pregunta. Si tiene relación con lo que estamos voy. hablando, sí, Camilo. Sí. Yo lo averigüé y no se puede reinar. No es posible. ¿Qué te dijeron? Porque también os digo una cosa. Cuidado cuando averiguáis cosas, Camilo y tu compañía. Y os lo digo a todos, ¿eh? Bueno, y yo me incluyo. Yo nunca le pediría a una persona muy obesa que me enseñara a adelgazar. Por muy dietista que sea. Es un ejemplo. O sea, contrastar la información. Contractar la información, con la ley, no. que a veces Entra uno llama no llama a saber quién le coge el teléfono. ¿Qué? Y yo, fíjate que yo, cuando no sé algo, os lo digo. O, os digo investigar, porque es que. La, la, a ti, ¿quién te lo dijo, Camilo? Porque es que depende. okay yo he llamado, mire, a ver, te explico un poco te resumo el cuento. Yo he sí. llamado a más de ocho instituciones, ¿sí? Todas consiguen lo mismo. Que eh, no se puede porque para hacer ese trámite necesita una carga intensa eh, académica presencial. ¿ya? Y los programas que ellos ofrecen eh, son semipresenciales. Es, son son como manera. dice Claudia. Envían el material de apoyo a la casa. Tú presentas un examen cuando tú quieras y te sientas preparado. Estoy, es más, sí. el examen no nunca lo vas a perder, es lo que me han dicho. Sí, porque si tú lo pierdes una dos o tres veces vuelves y lo repites ya entonces eh, en definitiva que si fuese así pues todo lo haríamos de nuestro desde de nuestro país pero sabes lo que pasa lo que yo te digo Camilo. Sí, no es que eh, a ver Camilo tiene razón lo que está diciendo es correcto lo está explicando muy bien es correcto eh, mm, lo que ocurre ahí es que la legislación está obsoleta es que eso lo tendrán Exacto. que cambiar. Porque eso, antiguamente. Claro, ellos ¿Sí? tienen miedo, dicen, no, a ver si va a hacer eh, Claudia, va a hacer el curso desde allí, desde Colombia, y luego va a venir. No, ellos lo que quieren es que tú estés aquí estudiando en España. Entonces dicen, dicen lo que está diciendo Camilo. No, tiene que tener una carga presencial. Pero es que esa ley está del siglo pasado. Y cuando digo siglo pasado, es siglo pasado. Y estamos en el siglo XXI, y a día de hoy, pues chica, es que para estudiar yo lo haría como tu máster. O yo lo haría como lo hace Pre line Yo estudio a mi ritmo, me conecto por internet para las tutorías, y ya está. Y luego, como hacemos en PRIXLINE, como hace tu máster, me voy a hacer unas prácticas presenciales del tema que haya estudiado. Ahí sí que voy a un sitio físico a hacer prácticas a practicar. Pero la ley tenemos que. Eh, no nos lo van a aprobar para la estancia por estudio ni para la visa de estudios o sea, Lo que dice Camilo es correcto. Y las prácticas tienen una carga también. Es decir, un ciertos límites de horas. Donde yo he averiguado. Ahí se podría luchar a algo. Yo por eso tampoco le quería ser tan drástico a Claudia Camilo como le ha sido Luis. Tú, pero pero no. es que la ley no dice mucho sobre el tema. Claro, es que a ver, lo que tú estás preguntando, tu pregunta es muy inteligente, Claudia, porque eh, las prácticas forman parte del curso. Claro. Esa es la clave, claro. Ahí vamos, porque la ley dice una cosa. El curso tiene que tener una carga presencial, lo que nos ha explicado muy bien Camilo. Y luego, cuando, dije, escucha, escucha, cuando el estudiante termina el curso, pues lo que le he dicho a Mirta, puede incluso pedirse un año solo para prácticas, si el curso es superior, o un año para emprender, o un año para trabajar. Pero yo voy a Claudia, tu pregunta, que para que veáis, oye, no me pongáis los audios ahí cuando estamos en vivo, ¿eh? ¿Yo ha sido tú, Claudia? El móvil en silencio. El teléfono, perdón, no pasa nada. Perdón. No, si yo te lo digo por la audiencia. Yo creo que la audiencia te perdona. Pero vamos, como tienes ese fondo tan bonito, yo creo que te perdona. Escúchame, tu pregunta es muy buena y para que veas que la he entendido. ¿Y si el curso el curso forma parte, las prácticas forman parte íntegra del curso? ¿Eso uh -huh. se podría recurrir? Sí. ¿Me explico? Es que yo te he entendido la pregunta. ¿eh? Se deja un poco. O esa tu pregunta es, no, es que yo hago un máster con unas prácticas que forman parte y, y, y indestructible de ese máster y esas prácticas son presenciales. ¿Podría entrar? Pues mira, respuesta, eso se podría recurrir. Pero claro, aquí no estamos para recursos, pero ahí había una vía de lucha. Es, es la respuesta que te puedo dar, porque lo he dicho Camilo es correcto, eh, pero también es correcto que una cosa es, yo me hago un curso y luego me hago unas prácticas aparte, que es lo que dice un poco la ley, pero también si mi curso está formado íntegramente con esas prácticas y esas prácticas son presenciales, se podría interpretar. Y aparte, os digo que esta ley la tienen que modernizar. Pero a día de hoy, más no te puedo decir, Claudia. Si me quieres repreguntar, repregunta a mí. No, pero, así está muy bien, muchas gracias. Eh, pero yo creo que te agradezco yo también la pregunta mucho porque nos ayuda a, a quitar, o sea, a desbrozar esto. A desbrozar Eso. esto. Poner, poner en los comentarios lo que opináis vosotros, ¿vale? Que siempre hay algunos comentarios que aportan muchísimo valor, ¿vale? Pues bueno, venga, Juan Manuel, lo, si queréis luego volver a. Los que habéis intervenido, lo que os digo siempre, podéis volver a levantar la mano, ¿eh? Si queréis luego volver a participar. Hago primero la ronda para que os dé tiempo a todos. Juan Manuel, puedes participar si quieres. Ya tienes el audio activo. Hola, Luis, buenas tardes. Hola, don Oscar y a todos los compañeros. De Pixline. Eh, Luis, tengo una pregunta que ya me ayudaste a despejar, que era sobre el tema de, de pasar de la estancia por estudios a pedir visa de emprendimiento. ¿Has escuchado lo que hemos hablado, Juan, con, sí, mi, con sí, Mirta? ¿verdad? Claro. Es, al principio sí, es un poco complicado, claro. pero luego a mí también me parecía al principio complicado. Ahora ya lo veo claro. Os lo digo para, para los que os lo veis por primera vez. No desesperéis. Pero yo, por ejemplo, sé que tanto Mirta como Juan Manuel se lo están estudiando mucho. ¿Verdad? Mira, ya, lo... dimos, ya, dimos. Ya, ya, ya me ayudaste a, a salir de esa duda ayer muy amablemente Andrea que está aquí en el, en el foro me ayudó y me envió una información y le agradezco mucho Andrea es es una persona muy amable eh, despedí unas dudas pero me quedó una quiero saber si en esa visa de emprendedor eh, exigen también alguna demostración de dinero mensual o ya es lo que tú trabajas y emprendas o con eso te vas a mantener pues buena duda, oye, buena duda tan buena, tan buena que yo creo que me pillas, porque a ver, la visa de emprendedor es cuando ahora le preguntamos a Don Oscar que lo tenemos ahí, que como el letrado, pero escúchame, te refieres a la visa de emprendedor cuando has acabado el curso y te quieres quedar sí. un año para montar tu proyecto correcto. del tema del curso y voy a hacer inciso superior que has hecho. Sí, no vamos entendiendo. Y claro, tu pregunta es: si ese año, muy buena pregunta, ¿me van a pedir también los 530 famosos o no? Pues yo te soy sincero, no lo sé. Porque como tampoco sí. tengo aquí el ordenador en este momento, te lo podría mirar. Pero yo, al contrario que hacen algunas personas por ahí, si no lo sé, no lo sé. Porque es que antes de dar una información, a ver qué pasa. No, yo no di una información que no estoy seguro. Le voy a pasar a. Porque la pregunta es muy buena. Porque claro, para hacer el curso. Y ahí me da igual que sea el curso superior, que sea sencillito. Los 530 hay que enseñarlos. Pero tu pregunta es, lo digo para que a toda la audiencia le quede muy claro, yo ya he acabado el curso, un año por ejemplo, un como el curso era de nivel 6 o superior, tengo derecho a quedarme un año más, bien buscando trabajo, bien haciendo prácticas, pero serían unas prácticas fuera del curso, no como las que dice uh -huh. nuestra amiga Claudia, <risa> o bien emprendiendo, emprendiendo un emprendimiento todo ello tiene que ser relacionado con este curso superior de nivel 6 que he hecho Ay, tu pregunta es buenísima me van a pedir ahí las 530 déjame adivinar pero ojo adivino no lo sé si es para buscar empleo o si es para hacer prácticas yo opino que sí pero es mi opinión no lo sé no tengo y si es para emprender pues no lo sé directamente y yo te digo a don oscar a ver si él tiene la legislación y si no te lo averiguamos porque es súper interesante juan tu pregunta es súper interesante para todos, igual que la de Claudia. Que la de Claudia nos ha dado un camino ahí para los cursos semipresenciales. Don Oscar, tú, usted sabe esta pregunta porque yo, a mí me han pillado, aquí en vivo y en directo. Y lo digo. Sí, siempre tienes que eh, dar garantía de que tienes cómo mantenerte, ¿oíste? Separado del, del, del tema este de, del, del emprendimiento. ¿Podría justificar, porque está por ahí algún ladito que lo leí? que es el, el, la inversión del emprendimiento se va a pagar y que puede tener unos excedentes que te garantiza parte del, del, del dinero ese que necesitas mínimo de estancia. Mm. Okay, pero tienes que justificarlo bien. Lo que pasa que fíjese, don Oscar, que cuando estás estudiando sí que te deja muy claro. Hablo ah, no, cuando estás cariño. estudiando, que aunque trabajes, aparte. Aunque emprendas que aparte, que los 530 sí. los tienes que tener. aparte. Eso lo tiene que tener. E. Eso sí os. Sí. Aunque aunque Cierto, no te claro. los bastes, insisto siempre que solo enseñar. Vale. Brillines, yo creo que estamos aprendiendo mucho entre todos. ¿eh? Corregirme si no es el caso y ponérmelo en los comentarios, vale, porque estas preguntas yo como más aprendo es con vosotros, con esta con estas rondas. Más cosillas que tengas ahí en el tintero, Juan. Ot oye y qué aprendiste con la información que te dio esta chica. ¿Qué se lo, que ¿Aprendiste algo así que se puede decir en dos frases? No, no, es, es, es clarísima la información. Andrea me mandó un link en donde aparecen todos los requisitos de emprendimiento. Te pregunto, ¿coincide con lo que nos llevamos explicando aquí unos tal cuantos vídeos, no? Tal cual, tal, tal cual. Yo lo único que, que no sale ahí, claro. y fue la, la, la consulta que. Que ahorita, porque no está allí. Okay. Pero también pensé y dije, bueno, ver, digo, bien, Juan, el en, el, en el artículo 109 del reglamento, ahí te lo explica. Artículo 109 del reglamento, que es el Real Decreto 557 del 2011. Vale. Tengo un eh. dato para pasarte, Juan Manuel, que es solo lo que te había puesto. Tienes que demostrar un pequeño ingreso para mantenerte vos y tu familia. Yo lo que le diría a Juan. Muy, muy eso era lo que yo te ponía que tú te eres la que, que le ha ayudado no Andrea sí sí Andrea no sabía yo que era Andrea nuestra amiga Ay, se me escucha voy. Juan no pasa nada escucha Juan yo te doy un consejo de amigo si te has hecho el curso has Ay, hecho el curso volvió, a pasar... hay, hay, hay. Eh, espera Andrea que le doy un consejo así muy rápido te has hecho sí, el sí, curso sí. y tú has enseñado has enseñado el dinero y ya estás en el año que vas a emprender o lo que sea ese dinero, si no te lo has gastado, puedes seguir enseñando. Te quiero decir, en el peor de los casos. Sí, sí, sí. Tanto el tuyo como el de tu familia, te quiero decir. O sea, lo difícil va a ser, entre comillas, el primer año. Luego la duda nos la acabas de dejar planteada. Hay que investigar eso. Donos que ha dado eso. Vale. Pero en el peor de los casos, pues mira, ese dinero ahí lo has tenido. Y lo sigues teniendo. O sea, más no, no va a ser. Vale, en mi opinión. Eh, por el primer año, Luis dice que hay que demostrar los 532. Eh, euros. euros y 260 por familia vale. Y, y luego nos dice lo que pasa luego cuando él ya se queda emprendiendo o, o trabajando. Lo eh, no dice por el primer año, pues si lo dice por el primer año, va a ser por el primer año, ¿eh? porque indúbito, claro, porque por después se renueva como la de no lucrativa por dos años más uh -huh. y por ahí tendrán el doble, exacto ya pero él no está cambiando la visa él está con la misma con el mismo permiso de estancia no no pero para renovarla después es por dos años es igual que la no lucrativa bueno yo no sé es que no sé sea de dónde estáis vosotros pero yo lo que sé que el, el, el, la estancia por estudios o la visa de estudios si es de nivel 6 tiene luego puede pedir un año para buscar trabajo para emprender o para hacer prácticas Claro, que que la que yo te estoy diciendo es la visa de emprendedores. Claro, ¿sí? yo es que no hablo de la visa de emprendedores. Ah, es bien, que esa es más complicada. Sí, yo eh, os hablo de habiendo estudiado, que es lo que él me ha preguntado, es que me lo ¿sí? Juan, ¿sí? habiendo estudiado, cuando acabo mi estudio, tengo derecho a un año más en España, incluido ahí. Pero no sí. hablo de la de emprendedores. Ahora, ese año puedo emprender. Claro. Si está relacionado con el curso hay un poco te la te confusión no si esto es un mundillo ¿eh? que yo cuando empecé a estos vídeos vamos ni me lo imaginaba ¿eh? bueno esto es un mundo esto es, vamos esto es y además como está siempre vivo y cambiando pero es bueno también porque va esto va a mejorar eh. y lo primero que van a cambiar os digo ya es lo de los cursos la pregunta de claudia es buenísima y se podría luchar ya eso porque si el máster incluye prácticas es más si no hacen las prácticas no te dan el título del máster pues forma parte intrínseca del curso por lo tanto, esas prácticas serían presenciales. O sea, es un mundo, es un mundo. Se, eh, seguimos para adelante, ¿no? Venga, le toca. Veo aquí a Susan, se me ha movido toda la lista. Veo a Susan, a Andrea, a Ricardo y a Leonardo. Y a, y a Dan nuevamente. Milton, si tiene algo de chat, que nos lo diga directamente. Susan, donde estés, sí, sí, puedes participar. Que... ¿Tienes algo de chat, Milton? Sí, que si se pueden pasar los tres años. Las personas entrando entre seis meses una visa de estudios, luego cambiar una visa de voluntariado, luego volver a hacer una visa de estudios, y así pasarse los tres años, que si pueden hacer eso. Mira, yo te digo una cosa, si fuera todo el rato de estudios, te digo que sí. Intercambiándolo por voluntariado, cuidado, porque la directiva europea dice que el voluntariado se puede pedir aquí en España. Pero yo todavía no conozco ningún caso que lo haya hecho. Sí, yo, yo soy sincero, eh. En entonces sí, sí, una no, si te más entiendo la pregunta desde claro. luego los permisos, hombre, los permisos de estancia si es de voluntariado lo puedes ir prorrogando hasta los tres años si es de estudio lo puedes ir prorrogando hasta los tres años Ahora irlos intercambiando entre ellos no no usted lo sabe bueno, no, normalmente los voluntariados lo hacen a través de una de una agencia Okay. Y también soy de la opinión de usted, eso intercambiado, sí, no, no he tenido. Aunque son muy similares, claro. De, es, que, es que nos hacéis preguntar del libro. Aunque son muy similares los dos permisos, la única diferencia es que en uno estoy haciendo un voluntariado y ya está, y en el otro estoy haciendo un curso. Eh, aunque son muy similares y los requisitos son iguales, pero son distintos. Uno es permiso de estancia por estudios, otro es permiso de estancia por voluntaria. Y, a, y andar intercambiándolos, pues esto hay que preguntarlo, hay que averiguarlo. Milton, ¿alguna cosilla más? No, Luis, no, no vale. Pero otra pregunta es súper interesante. Vamos, aquí cada día aprendemos más. Ir intercambiándolos. Aunque por, si alguno lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Prelines, inteligencia colectiva. O que lo ponga en el grupo de Telegram, ¿vale? Venga, seguimos para adelante. Mm, Susan, te tocaba que te había invitado, pero donde estés, Susan, puedes hablar, que ya tienes a. Hola, a... buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, pero no te vemos, Susan. Sí. pero bueno. No, <risa> estoy Venga. en otro lugar. Sí, buenas tardes. Eh, quisiera hacerle una pregunta. Eh, supongamos que una persona entra como turista y se anota en un curso es necesario para conseguir el, la estancia por estudio como usted dijo es necesario hacer los tres años del curso o eso no tiene nada que ver No, con no. La a ver tierra, eh, pues, tú te puedes eh, venir como turista y pedirte un curso de un mes siempre que lo pidas en los primeros 60 días pum, te voy a dar un curso de un mes te vale un curso máximo de un año o puede ser un curso de siete meses o de seis meses para lo que hablo de los tres años es si tú luego quieres pedir el arraigo social y para eso por eso le pregunto para eso sí para es eso tienes de... que estar tres años haciendo un curso viendo la tele viendo series o haciendo lo que quieras pero tienes que estar los tres años yo creo que ya no se os va a olvidar con lo de las series yo creo que no se os olvida y okay. que son cosas distintas una cosa es tres años sentado en españa y me da igual lo que hagas ver, ver series o estudiar o trabajar eso es para el arraigo social y otra cosa es lo que hagas uno lo dedican a ver series y otro lo dedican a estudiar vale entonces no es necesario que uno continúe los tres años con los cursos puede trabajar igual otra cosa es que te dejen trabajar porque si no tienes curso no te van a dar permiso para trabajar salvo que hagas lo que está planea, planeando Mirta o lo que está planeando juan manuel que el curso sea superior uh -huh. y cuando pasa el año lo canjean por un emprendimiento o, uh -huh. por, o buscar trabajo pero si el curso es sencillito de estos que os digo yo de 100 eurillos de 60 euros eso no te dejan el año luego para emprender eso el truco okay. el truco está en hacerte tres cursos de un año hasta lo ah. y, y poder ir trabajando mientras claro Claro, claro, Es que en el momento que se acaba el curso, en el momento que se acaba el curso, se acaba también el, el permiso de trabajo. Ahora también te digo una cosa, si lo renuevas, Susan, en el momento que lo sí. renuevas, te renuevan el permiso de trabajo. Va, va encatenado. Y el truco, entre Acá, comillas, claro. lo repito, es a pasarte los tres años, en vez de viendo series, pues estudiando y trabajando. Ya está. Y luego pides el arreglo social y ya luego haces lo que quieras y luego tres, dos años después si quieres pides la nacionalidad. Aunque Mirta, Mirta lo quiere acelerar, quiere ser española en tiempo récord. Si sí, la única diferencia es casi lo de votar y poco más, ¿eh? A nivel práctico te lo digo, Mirta, un ciudadano español con un, uno con permiso de residencia, la, lo, lo, lo más importante es lo de las votaciones. Y para los políticos que tenemos en todos los países... ¿Algo más, Susan? ¿Algo más? No, gracias. Muchas gracias por tu contigo. participación. Venga, gracias. Okay, Susan. Gracias a ustedes. Venga, pues venga, eh, Andrea, te toca. Andrea, eh. actívate el audio. Andrea. Hola. Es para sacarme una duda, nada más. Eh, Luis, en tu escuela, en lo que enseñas... Nada, no, nada, no, de eres... mi escuela no me preguntes que yo esto no lo hago. Vamos, el día que hoy no, Mira que lo no he pensado, he dicho Luis, te quieres hacer, he dicho Luis, ¿te quieres hacer supermillonario? No, no, adapta tus cursos a esto y díselo a los prelines pero no lo voy a hacer, no por nada lo podría hacer, pero ya estoy muy liado, estoy muy liado, yo no, yo os ayudo Puede ya. ser que haya un curso de o sea que no me viene a preguntar de mi escuela, que esto no es publicidad para mi escuela. Le he dicho porque ha salido el tema. Ahora, paso al siguiente, Andrea. Como hay Pero confianza, no decas... paso al siguiente, paso al siguiente. A ver, Ricardo, te toca, Ricardo. Hola, hola, ¿qué tal a todos, Ricardo de Argentina? Eh, no, era para puntillar algo cuando vos diste el tema de comprobar los 530 o 40... Euros. Sí, por ahí anda. Que lo van, lo van no, subiendo. No, no, no. Por cierto, lo van subiendo. Os voy a decir para que lo van subiendo, como van imprimiendo moneda, pues antes eran 500, ahora son 530, luego serán 540, pero eso es porque cada vez el euro vale menos, o el dólar vale menos, o el no sé qué vale menos. Perdona, Ricardo. Es que no, está bien, es para que se puntille bien de que la persona que avala puede estar tanto en España como en el exterior. Como lo sí, pregunto, sí, puede estar donde quiera, el que le avala puede estar donde quiera, lo único, lo más importante... Que ese aval tenga la garantía me explico que, que, que está apostillado si está fuera pues que está apostillado y ya está y que el que avala pueda avalar claro que el que le avala tenga los 530 pero sí sí Veros el vídeo que hice con tamara la, la avalaban sus padres desde rusia y esa ya tenía aquí los tres años por cierto un día os la traigo aquí al canal vale otra vez vale. Listo, gracias. muchas gracias ricardo Leonardo, te toca nuevamente. Bueno, espera, espera, Leonardo, espera. Alberto Sulbarán, como ya has participado, vamos a dar a los nuevos y luego vuelva, luego vuelva a ti. Alberto, venga, que no has participado, participa. Vale. Mi pregunta es sobre referente, porque yo soy venezolano, ¿verdad? Y, este, ¿Y dónde estás? Eh, pero cuando llegué al mes, yo pedí, yo fui, pedí la cita, me la dieron. La dieron para el 23 de enero. Pero como estoy escuchando que la de estudio, entonces quiero ver si puedo quitar esa y ponerla de estudio. ¿Me serviría? ¿O sigo con la de asilo? A ver, es que, Jope, si tú crees que necesitas el asilo, a ver, yo siendo de Venezuela, yo seguiría con no, el pues, asilo. Porque cuando. Mi opinión. A ver cuando... qué te dice Mirta. Espera, espera. Tormenta de ideas. ¿Dónde estás, por cierto? Ahora. Mirta. Dime. No, que yo quiero preguntarte, tú que también eres venezolana, ¿por qué no te quieres pedir el asilo o la protección internacional para ayudar a este chico? No, porque no, no la necesito. Yo pienso que la deben ocupar solamente las personas que realmente necesiten y que tengan la las ética, herramientas para. Por ética lo haces, ¿no? Sí, por ética. Sí, no, no, yo puedo. Yo puedo claro, yo porque puedo, tú sabes que siendo venezolana hacer... podrías pedirlo. Claro. No, pero pero ahora. Pero a ver que podrías pedirlo, pero escúchame, tendrías derecho también a ello. A ver, escúchame. Es que os hago esto para que, o sea, no lo hago solo por mí, te lo hago por todos vosotros. Un venezolano tiene derecho a ello. Está claro. está reconocido internacionalmente que no estarías abusando. Otra cosa sería otro de otro país que no le están persiguiendo, pero es que vosotros no es que os persigan, es por la situación a la calle a vuestro sí, país mismo. el mismo ya. señor que me atendió en extranjería él me dijo que era por humanidad exacto el que le daban a los sí. venezolanos era por humanidad claro exacto. entonces Alberto yo creo a ver qué te quiere decir Don Oscar venga espera mira, venga mira, Don Oscar Mirta es muy loable lo que tú estás pensando y el asilo de refugio se pide por unas condiciones pero en el caso de los venezolanos hay una buena pro a nivel internacional que la asumió España Claro. No es que te estén dando un asilo y un refugio. Tú vas a pedir una, una residencia. Algo que te pertenece. Por vía excepcional, razones humanitarias. Pero Como una cosa Don Oscar. Pero oye, el... espera, espera Don Oscar. Ya que estamos. Pero eso no le cuenta esa residencia no le cuenta para la nacionalidad, ¿no? O sí. Pues no. no. Sí, porque es una, un un estatus de residencia. Acuérdate que tú tienes ¿Ah, estatus sí? de. Pero, claro, tú tienes estatus de estancia. Los estatus de estancia son asilo, los que están en refugio, en cuestiones de protección y estudio. Esa, y es más, te dice residencia por... Eh, eh, razo, eh, Razones humanitarias. Oh. Y después le agregaron el humanitario ese, pero ese puede ser humanitario por, por intercambio, eso, eso tiene un, una resolución al final. De la, de la norma que dice que dependiendo de las necesidades se le da la competencia al Hay que investigar, tiene... Don Oscar, si le dan la nacionalidad a los dos años de tener la, la protección, esta o no. Porque yo sé que a los solicitantes de asilo no te la dan. No, esa no. Es una estancia. Ahora, es una yo estancia. no sé, la duda se me plantea en la subsidiaria esta que le dan a los venezolanos. Si le cuenta ese tiempo para la nacionalidad, eso es, eso es una residencia. es una Representa pues en la ley aparece residencia, las residencias que son las temporales y las permanentes. En el momento sí, que no, aparece residencia, en el momento que sea residencia, residencia residencia. Y eso lo tiene usted comprobado, ¿no, Don Oscar? Pues mira qué buena noticia te estamos dando en directo, Mirta y, y, pues sí. y Alberto y Alberto, porque viene por ti la la idea también. Entonces, entonces no lo dudes, Alberto. No lo dudes, la has escuchado. Claro, en, en muchos casos, lo que pasa es que casi eso estaba en la ley desde hace tiempo, pero no no no lo estaban, ni lo estaban usando ni lo están aplicando. Cuando salieron los informes de buena pro por organismos internacionales, ahí empezaron a pedir. Sí, porque eso esto es, esto es que nuevo. Esto, a ver, eh, eh, don Don Oscar, esto es nuevo porque todos los de la tarjeta roja y todos estos saben que ese tiempo no les cuenta para la nacionalidad. Que les empieza a contar en el momento que lleven los tres años y lo conmuten, renuncien al asilo, a la protección, y empiecen con el arraigo social. Ahora, tal como esto es nuevo. Claro, esto es nuevo. Yo, a mí, por lo menos es nuevo. Para mí es nuevo. Y la ciudadanía, inclusive, con visa de protección, lo que pasa es que tienes que tener cinco años con, con, con, con una, una estatus de protección para que te den la ciudad, la, la ciudad. Bueno, entonces no es nuevo, entonces estamos en lo mismo. Ay, ay, ay, prilines, os voy a dejar que son de 56, entonces, entonces no, estamos en lo mismo, claro, pues unos tres años más los dos, bueno, lo vamos a investigar, tenemos líneas de investigación que es de lo que se trata, mañana vamos a seguir, que llevamos 57 minutos, nos ha faltado, nos ha faltado, Leonardo, para mañana prepárate el wifi, Alberto, yo de todas maneras votaría por la protección internacional si eres venezolano, que tienes derecho a ello, ¿Vale? yo, yo sí, votaría ¿eh? la decisión es vuestra siempre vale yo a los venezolanos sí que se lo recomiendo y bueno. tengo yo fui pedí la cita y todo y me la dieron para porque la saqué por aquí por alicante y me la dieron para el próximo año ah. la cita como tal para empezar a hacer los papeles pues, pues precisamente mira antes de que acabe el vídeo os doy un bonus un bonus como dicen por ahí algunos youtubers no de estos temas un bonus muy importante un comentario unidos a Telegram en Alicante. Le han dado en extranjería. Ha ido hoy. Ha ido hoy a las 7:30 de la mañana sin cita y sin nada. En Alicante y le han atendido. Y le han hecho su tarjetita o su historia. Alberto, te acabo de dar un bonus. Ay, Mira, lo que tenía que apuntado. Se me había olvidado decirlo. Has probado, has dicho la palabra Alicante y me ha salido. Prilines meteros vale. en Telegram. Hay una información al momento. Pásate mañana, Alberto, a las 7.30 de la mañana. Ojo, dice que luego se ha llenado de gente, pero que le ha llegado a las 7.30, que no tenía cita sí, ni nada. Sembrano. Y le han atendido en extranjería. Ves mañana a ver si tienes suerte y vale, te a ver si tengo la misma suerte. Te lo vale. juro, míralo en Telegram, lo acaban de poner. ¿Vale? Prilines. Vale. Eh, a Telegram todos, es gratis, debajo, como todos los que os hacemos, poner like, correr la voz, suscripción, campanita y se os pone un anuncio de YouTube que no pierda yo dinero, que nos no vendo los cursos, pero ver el anuncio ya está, no pasa nada. Muchas gracias a todos, mañana seguimos, vale, Prilines. Muchas